21 horas 42 minutos, estamos de retorno y lo habíamos anticipado. Vamos a hablar de esta información, nuevo despalco en el Banco Unión por un valor de millón 660 mil bolivianos. Y esta sustracción se realizó pues en la sucursal del desaguadero acá Canapaz, Así que nosotros tenemos invitados precisamente para abordar este tema, conocer las características, en qué circunstancias, cómo se identifica y cómo se está procediendo también, tomando en cuenta eh, la importancia y la presencia que tiene el Banco Unión en el territorio nacional. Hoy estoy junto a Humberto Marín Durán, gerente nacional de operaciones. Bienvenido. Buenas noches, es un gusto que nos acompañe. Muy amable, gracias y muy buenas noches a toda la audiencia del canal. Permítame saludar también a José Eduardo Belmonte, subgerente nacional de operaciones José, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes. Tenemos eh, una nota al respecto, esto se conocía a través de la Fiscalía, si la tenemos lista la vamos a mostrar antes de ir con las consultas. Surgió otro caso del desfalco del Banco Unión en las últimas horas. La Fiscalía Departamental de La Paz aprendió al ciudadano Julio César Rivera, exgerente de operaciones del Banco Unión, acusado por apropiarse los fondos de esta agencia bancaria, quien habría sustraído además alrededor de 1.660.000 bolivianos. persona quien eh, en su calidad de jefe de operaciones de la sucursal del desaguadero habría procedido al desfalco, de 1.666.000 bolivianos, algo más de 240.000 dólares, en dólares eh, americanos, de cuya eh, denuncia inmediatamente el Ministerio Público ha procedido a realizar varios actos de investigación, producto del cual se ha procesado en la labor investigativa el informe de fecha 8 de mayo del 2018, realiza el mismo Banco Unión. El fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, informó que este nuevo caso del desfalco en esta entidad financiera fue descubierto gracias a las auditorías que se realizó para detectar otras irregularidades como el caso de Juan Pari. Es de esta manera que la autoridad informó que el acusado habría cometido el desfalco cuando era jefe de operaciones de la agencia en el desaguadero. El mismo habría realizado la sustracción del dinero tras realizar el llenado de los cajeros automáticos. Bajo el siguiente módulo operandi. Es decir, que esa persona fingía, simulaba, mentía, diciendo que el dinero de los cajeros se habría agotado y producto de ello procedía a solicitar más montos de dinero y al solicitar más montos de dinero y al, y al entregarse estas sumas de dinero, este señor procedía únicamente a depositar tres, cuatro o dos billetes cuando no existía o sea, cuando los cajeros todavía tenían dinero. El fiscal de distrito señaló que el aprendido está investigado por el delito de apropiación de fondos financieros, el cual tiene una pena de alrededor de 5 a 10 años de cárcel, agravada, y si se trata de funcionarios de la entidad bancaria. El acusado será puesto ante el juez en las próximas horas. Además, la Fiscalía de Distrito señaló que se congelaron las cuentas bancarias de Rivera y se logró decomisar la casa, la tienda de ropa de bebés y una movilidad Suzuki Vitala que eran de su propiedad. Eso es lo que se conoció a través de la Fiscalía. Inicio, por favor, con Humberto. Eh, ¿Cuál es la posición? ¿Cómo ustedes se identifican? Porque ha habido también un comunicado de la banconiana. Sí, bueno eh, gracias a, a la nueva gestión administrativa que empezó en octubre del 2017 uh -huh. se pudo implementar un plan de fortalecimiento este plan de fortalecimiento estaba basado en, el, en generar nuevas unidades de control y supervisión, lo hicimos en riesgo operativo, con crear un, control, un mejor control de la administración del efectivo, así como unas auditorías continuas este trabajo que realizó auditoría es lo que genera esta apropiación indebida de fondos, que ocurrió en el periodo del 19 de septiembre de 2015 al 19 de junio de 2017. ¿no? Como ustedes podrán ver, es un, eh, es un hecho que ocurre en la anterior gestión. ¿no? Producto de todo el plan que se hizo, podemos identificar esta anomalía. Aprovecho, perdón, Aprovecho para que todos nuestros clientes y consumidores financieros estén tranquilos porque esto no perjudica ni perjudicará las operaciones normales del banco. Mire, yo voy a ir con José Eduardo, si me permiten. Eso es lo que se ha señalado esta jornada. Sin embargo, yo le decía antes de empezar la entrevista, el banco Unión tiene una fuerte presencia, es una entidad financiera muy importante en el país con una gran cantidad de personas que están en esta dinámica del banco. Y... Y bueno, decíamos en primera instancia, pasó lo de Pari y ahora tenemos otro caso con el señor Juan Carlos. ¿Qué garantías, le estoy transmitiendo algunas opiniones ¿no? de uno que uno se encuentra en la calle, qué garantías tenemos nosotros que confiamos en esta institución financiera? Bueno, el Banco Unión es uno de los bancos más grandes del país, como usted lo dice. Tenemos más de 400 agencias, eh, perdón, 200 agencias, 400 cajeros automáticos, y nosotros eh, les damos todas las garantías porque tenemos un patrimonio que cubre absolutamente todas las operaciones del banco. Tenemos un coeficiente de educación patrimonial que está por encima del 11% cuando la ley lo dice el 10%. Existen las garantías, dice ¿no? sí, José Eduardo. Eh, cuando se presentó el tema del, del caso Pari, eh, el seguro cubría el, el caso. Exactamente, el seguro... El seguro ha cubierto el 100% del caso Pari. En este, en este caso nosotros ya hemos presentado eh, el reclamo correspondiente al seguro, como se hace cuando eh, se presenta una situación de esta naturaleza. El seguro ahora tiene que analizarlo, tiene que evaluarlo y nos va a dar su respuesta. Nosotros estamos conscientes que puede ser cubierto con el seguro. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con todos los procesos de controles internos. Eh, como lo decía el licenciado Marín, eh, a partir de octubre de, de, de, de, del año pasado, nosotros hemos reforzado nuestros controles Internos, y precisamente por esa situación es que se ha presentado eh, o se ha detectado una deficiencia de esta naturaleza. Son dos casos, son dos casos de dos empleados eh, de 4.600 funcionarios que nosotros tenemos en la, en la institución. Esos 4.600 eh, funcionarios tienen también sus familias, están en el prestigio de ellos, son gente honorable, gente muy profesional que está trabajando dentro de, de la institución. Voy a, al caso, eh, misma función o mismo cargo, alejados un poco de, del espacio. Eh, ¿Entendemos que no existían los controles necesarios en la antigua administración? ¿O, eh, o cómo nos damos cuenta? Si bien me dicen, la nueva administración, nosotros empezamos a establecer este tipo de, meca, de mecanismos. Siendo una institución tan grande, eh, era muy. No es superficial la palabra, pero no era, no era un control continuo de, de este movimiento económico, porque no es un, no es un monto pequeño. Estamos hablando de, de un monto grande que, que tendría que identificarse en su debido momento, o me equivoco. Estamos hablando casi de 220 mil dólares, uh -huh. ¿no?, del de hecho ocurrido. El banco, como toda institución financiera, es un negocio que tiene riesgo, ¿no?, uh -huh. Sin embargo somos una institución fiscalizada, tenemos controles y procedimientos normativos que cumplimos. Tenemos eh, eh, todo, una, todo un esquema para, para, para administrar el, el efectivo y la atención a los consumidores. Pero el problema es que dependemos de personas ¿no? y ese es el gran problema. Es una institución muy grande ¿eh? que dependemos también de la actitud de las personas. Por eso es un hecho delictivo individual, una apropiación vida de fondos de una persona. Entendemos la robustez que tiene la institución financiera, los más de 4.000 funcionarios, eh, pero también ahí lo que yo, yo me explico, señor Marín, es los niveles de control que existe precisamente en las instituciones eh, grandes, en las instituciones eh, que tienen esta, esta envergadura en el país. Eh... Mire, todas las instituciones estamos, eh, como le, le repito, fiscalizados por la uh -huh. No solamente la ASFI, tenemos sistemas de auditoría interna, auditoría externa. O sea, el banco tiene todos los procesos, pero estos hechos ocurren. Yo no podría opinar sobre qué políticas han hecho la anterior gestión o cómo lo han administrado el banco, pero sí le puedo, puedo opinar ...en la experiencia bancaria que yo tengo uh -huh. de más de 28 años. ¿no? Realmente esto ocurre cuando hay una colusión... ...o una actitud negativa de los funcionarios. Como les repito, nosotros uh -huh. dependemos de la persona. ¿no? ¿Y qué tenemos en el mercado? Personas jóvenes eh, egresadas de las universidades locales. Uh -huh. eh, más bien, esto nos tiene que llamar a una reflexión. ¿no? A uh -huh. ver inclusive a los papás, hacer seguimiento a los hijos... ¿Cómo es su, su vida, su calidad de vida? ¿no? Es, un tema, es un tema complejo, verdaderamente, pero en ningún momento el banco, por eso yo decía a un, un, un principio, que la gente, los consumidores, sobre todo financieros y clientes, estén tranquilos porque esto no perjudica para nada y no va a perjudicar las operaciones del banco. No hay una afectación en las no operaciones. No hay una afectación. Señor Belmonte, sigue eh, la investigación, ustedes proceden con esto. Eh, me imagino que cuando suceden este tipo de circunstancias, como que uno se pone más eh, en alerta y empieza a cuidar más estos niveles. Me decía hace instantes existe la garantía de la entidad financiera para todos los que eh, son clientes y están con las operaciones financieras. Sin embargo, las medidas que ahora se toman, esta, este tipo de auditorías que son frecuentes o la modalidad que han implementado garantiza que a partir de esta administración que ustedes tienen eh, exista este mayor control o esta dinámica que ustedes puedan presentar para seguridad y confianza también de todos los, los que usamos el servicio o somos parte también de la institución. Así es. Nosotros tenemos una entidad que regula todo el sistema financiero uh -huh. que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI. Tiene normas y procedimientos muy rígidos para el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema financiero eh, es, eh, es muy vulnerable a uh -huh. este tipo de situaciones. La mercadería que nosotros manejamos es el dinero, lastimosamente es el dinero. Entonces, eh, con esta nueva administración lo que hemos hecho ha sido reforzar los controles internos de la institución. La, la ley de bancos nos dice que nosotros, las entidades financieras, tenemos que mantener eh, todos los documentos durante 10 años. Entonces, cuando se hizo cargo esta administración, tomó la decisión de reforzar esos controles internos, como yo le digo, y hacer una revisión hacia atrás por lo que ha sucedido con el señor Pari. Pari. Uh -huh. Este es un segundo caso. Uh -huh. De aquí para adelante, con no, esta nueva administración, yo no le puedo garantizar que no va a pasar nada. No es así. El sistema financiero es vulnerable, y, y no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es cambiar, cambiar nuestra forma de trabajar, de reforzar los controles, de saber eh, contratar al personal, tener personal realmente idóneo y... Eso es un poco medio difícil, porque cuando nosotros hacemos la, la, las entrevistas a, a los funcionarios que están entrando a, a, a, la, a la institución, vemos el comportamiento, hacemos una averiguación y realmente son gente honesta. Pero ya dentro de una, ya trabajando dentro de la institución, las personas muchas veces cambian. Pero como le digo, le vuelvo a repetir, son dos personas ante 4.600 empleados que nosotros tenemos y con cuántos años de vida que tiene el Banco Unión. ¿Cómo ustedes han llevado adelante este proceso? Ha sido una tarea complicada y en medio del escándalo con el caso Pari. Pero y, me refiero a, a llevar adelante cómo está la institución financiera. Eh, Existen parámetros, me imagino, de, para co comparar y saber también la situación que tiene la región, no sé... El, el, el, el banco ahorita es, eh, es el banco más grande de, de, uh -huh. de Bolivia, tiene el segundo patrimonio más grande de, de, de, del sistema fi, financiero. Eh, se han reforzado todos los controles internos, como, uh -huh. como, como, como le digo, uh -huh. y creo que se está haciendo una buena gestión. Son siete meses que, que está trabajando esta, esta administración, y hay gente, el client, los clientes mismos dicen: el banco ha cambiado, el, can, el, el banco es diferente, ya no es como antes. Creo que. Eh, hay una buena aceptación por parte de, del público hacia, hacia, hacia el Banco Unión con esta nueva, nueva administración que nosotros tenemos dentro de la institución y con unas perspectivas muy grandes de crecimiento con, con, con, con uh, nuevos productos y servicios que estamos sacando hacia, hacia el público. ¿no? señor Marín, a propósito de, de lo que nos decía, ¿no? los siete meses, y, y no creemos que pasó tan rápido este, este <risa> tiempo, eh, para quienes teníamos, y repito, eh, para ir cerrando el, el tema, eh, decimos, eh, bueno, se presenta otro caso, otra situación, eh, yo me mantengo seguro, sigo confiando, ¿cómo está la institución? ¿Cómo nos dirigimos a las personas que lo están viendo en este momento? Bueno, <coughs> quiero un poquito reforzar lo que decía uh -huh. mi colega, ¿no? Yo quiero recordar que esta denuncia la hizo el banco y nosotros no vamos a encubrir ningún acto absolutamente del banco. Nuestra posición es denunciar todo lo mínimo que encontremos y estamos aplicando esa política. Este hecho ocurrió el 8 de mayo y como verá usted hasta ahora ya la tenemos a la persona en uh -huh. una situación preventiva. ¿no? Ya viene el proceso que el Ministerio Público seguirá. Y quiero decir a la población, y, y, y además gracias por permitirme decir esto, que necesitamos el apoyo de todas las instituciones, Ministerio Público, Policía, y todas las instituciones para que se culpe, o más bien, se sentencie al culpable que lo tenemos ya encerrado. Decía José Bien que nosotros somos 4.600 empleados. Hay mucha gente honrada, comprometida con el banco que tiene familia. No es un hecho institucional, es un hecho de personas. Eso que quede claro. Había muchos comentarios negativos en el transcurso del día a raíz de la denuncia del banco, ¿no? Que eh, perjudican <coughs> verdaderamente a las personas que trabajan en nuestra institución. Entonces, es un hecho, como bien lo decía, es parte del negocio que ya está y hemos procedido con la denuncia a todas las áreas correspondientes. Esperamos tener una respuesta favorable de la Fiscalía y del Ministerio Público para que se sancione a la persona que le tenemos pagar A la gente es un banco muy grande que vamos a seguir mejorando el servicio, los controles y nuestra intención es ser el primer banco en Bolivia. Tenemos una, un compromiso de nuestro directorio, de nuestro actual gerente general uh -huh. para encaminarnos a ese objetivo. Quería preguntarle precisamente eso y una más que se me ocurre mientras claro. usted nos explicaba. ¿Cuál es el perfil de los gerentes de operaciones? Porque son los dos casos y por ello le hago la consulta y además un, un tanto más alejado sí, de la ciudad. Sí. No, Bueno, el perfil del de gerente de operaciones es una persona primero formada en un área financiera, espectacular si es del área auditoría, uh -huh. no por el tema de que se maneja dos, tres áreas, es una gerencia que maneja la mayor cantidad de, de personas. El 70% está en el área operativa, que es el front office de cargas, apoyo operativo, uh -huh. plataforma. Es un perfil de una persona dura porque hay que tomar decisiones a veces de parar estas situaciones, retirar a la gente. Y básicamente eh, nosotros, que somos parte de este nuevo equipo con José, sí agradecemos la confianza que nos han tenido porque somos, somos banqueros viejos ya con muchos años en el negocio y en el área operativa entonces eso también refuerza que el banco tiene profesionales del área ¿no? tiene que haber un nivel de confianza ¿no? Bueno, y, obviamente bueno. se rompe cuando se presentan este tipo de circunstancias claro. pero me refiero, hay un nivel de, de jerarquía en, en, en las personas en un, en un responsable de operaciones el nivel de jerarquía uh -huh. es Sí, me refiero a un nivel de confianza porque está a cargo. Claro, lo que pasa es que en la banca eh, eh, lo, lo que más priva es la confianza. Mm. ¿no? La confianza. Se pierde la confianza y, y se rompe el esquema. En este tema el grupo está muy concentrado por el tema de confianza y como le digo estamos siendo muy transparentes con todas las actividades del banco. Y eso mm. es lo que genera la confianza en el equipo. Quiero agradecerles a ambos, ha sido un gusto conversar estos minutos. Y de hecho, eh, era importante conocer la voz oficial del Banco Unión, precisamente por esto que, que ustedes mismos como institución financiera eh, lo denunciaban. Eh, ¿Existen mecanismos para que las personas puedan también realizar denuncias? ¿Se ha establecido eso? Lo dice la norma de la ASFI. Todos los bancos tenemos un área que se llama eh, PR, eh, uh -huh punto de reclamo, punto de reclamo uh -huh. y cualquier persona tiene el derecho de poner cualquier reclamo que crea conveniente. Los bancos tenemos la obligación de responder en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si no está conforme con esa respuesta uh -huh. puede acudir en segunda instancia ante la ASPI. Todas las oficinas del Banco Unión, las 200 agencias que tenemos, tanto en el área urbana como rural, en, en los lugares más alejados de este uh -huh. país, pueden presentar su reclamo. Muchas gracias por esta respuesta. Gracias a José Eduardo Belmonte, su gerente nacional de operaciones. Ha sido un gusto que nos acompañe. El gusto, ha sido mío. Y también Humberto Marín, gerente nacional de operaciones. Muy amable. Mil gracias. gracias. Vámonos a una nueva pausa en el programa y ya retornamos con más.